Módulo académico de aprendizaje, gestión de portafolio y programas. La formulación de proyectos de inversión en el sector público ha cobrado relevancia durante los últimos 10 años en Colombia, debido al enfoque que se viene desarrollando en planeación pública desde el nivel nacional y territorial. En este sentido, hay un componente fundamental que se desarrolla y es la gestión de portafolio y programas. Este es un componente establecido en los lineamientos de la teoría de los proyectos y que, dentro de las directrices nacionales, se estipula de forma integral. El módulo Gestión de Portafolio y Programas Enfatiza los elementos relativos al reconocimiento de los elementos estratégicos que dan origen a la composición portafolios. Se interpreta la normatividad colombiana aplicable a la planificación de los portafolios públicos. Se analiza la composición de los planes de desarrollo, entendiendo el símil que tienen con los portafolios privados. Así, los métodos utilizados en la evaluación de la gestión pública y se reconoce el proceso de gestión del portafolio privado y público. Para el abordaje de los anteriores aspectos, se han planificado dos unidades didácticas a saber, configuración de un portafolio y sus componentes e implementación de un portafolio y sus componentes.